Cuando hablamos de innovación social nos referimos a todas las prácticas que intentan cubrir necesidades sociales y medioambientales de una forma mejor a las que se están aplicando en la actualidad. El objetivo de estas innovaciones es mejorar condiciones de trabajo, de educación, de desarrollo de comunidades, salud o incluso de nuestro medio ambiente. Cuando hablamos de innova innovación social muchas veces lo asociamos al emprendimiento social, bueno, Algo que no siempre tiene por qué suceder de esta forma. Muchas innovaciones pueden llegar también del sector público y también cada vez más grandes empresas o empresas de cualquier tipo, pero ya establecidas, se preocupan de intentar mejorar su entorno sin perder su foco en los objetivos del negocio, pero generando algún tipo de innovación social en su alrededor. En este podcast ya hemos tenido algún ejemplo de innovación social desde un gran corporate como pueda ser por ejemplo la startup 39 392 que sale de Capsa, la matriz de central lechera asturiana. Y alguna otra de las empresas que ha pasado por aquí también ha hecho sus pinitos en estos temas. Durante el pasado South Summit 2018, eh, una feria de startups e innovación que atrae a más de 16.000 personas, también pudimos descubrir varias startups de este tipo. De hecho, la empresa ganadora de la competición de startups fue Amadix, una compañía de Valladolid centrada en el mundo de la salud y liderada por Rocío Arroyo, que ha desarrollado una serie de tests no invasivos para el diagnóstico temprano del cáncer de colon, pulmón y páncreas, evidentemente algo que puede ayudar mucho a la sociedad. Entre el resto de finalistas, pudimos ver algunas otras startups muy interesantes dentro del ámbito social, como puedan ser Alternative Energy Innovations, que está centrada en el desarrollo de soluciones para generar energía eléctrica para autoconsumo a partir del calor residual. Otra startup interesante es CO2 Revolution, que tiene un sistema de plantación y reforestación masiva a partir de semillas inteligentes que ellos llaman iSeed y que se planta mediante el vuelo de drones, lo cual les permite llegar a cualquier punto por muy complicado que sea su acceso. O por ejemplo otra, es MapMap, una aplicación que conecta a las empresas que generan restos de materiales procedentes de trabajos de demolición o materiales reciclados con profesionales creativos capaces de reutilizarlos. A nivel internacional encontramos muchísimos ejemplos interesantes. Por ejemplo, Tom's, una tienda online de zapatos que dona un par de zapatos a niños pobres por cada par de zapatos que compras en su tienda. Otro ejemplo muy relevante lo encontramos en Khan Academy, una especie de academia online que nació con el objetivo de proporcionar una educación gratuita de nivel mundial para cualquier persona y en cualquier lugar. O también Kiva, una organización que permite prestar dinero a pequeñas empresas o emprendedores de países en vías de desarrollo a través de Internet, facilitando que puedan desarrollar proyectos que puedan ser críticos en sus países y que en los países desarrollados supongan poco de dinero. Es decir, que todos podemos apoyar para este tipo de proyectos. Otra forma de innovación social es la que se consigue a través de ONGs y multitud de fundaciones que se encargan de obtener recursos y gestionarlos para financiar muchísimos tipos de proyectos sociales. Un ejemplo de innovación, o sea, de, de, de, de fundación dedicada a este tipo de cosas es la fundación Bill y Melinda Gates, que gestiona parte de la fortuna de Bill Gates obtenida gracias a Microsoft y también donaciones de amigos de la familia y otro dinero que van recaudando. Por ejemplo, la fundación Bill y Melinda Gates a fecha de 2017 ya gestionaba casi 51.000 millones de dólares dedicados a multitud de proyectos sociales. La innovación social toma muchas formas y cada vez se encuentra más presente en nuestro día a día, por suerte. Y para profundizar en este tema, hoy contamos con un gran crack como pueda ser David Alayón, un innovador nato y una de las personas que conozco que más controlan tanto de innovación como de innovación social. Antes de meternos en faena y tratar este apasionante tema que es la innovación social, me presento por si eres un recién aterrizado a este podcast. Yo soy José Carlos Cortizo, corti para los amigos y soy cofundador de Brainsins y colaboro en proyectos como Fotografía e-commerce y Product Hackers. Si te gusta lo que escuchas, Estírate un poquito y déjanos una reseña en iTunes, iBooks o el reproductor de podcast que estés utilizando. Que sepas también que desde nuestra página web, que es en.digital, en.digital, puedes acceder a las notas del episodio y también suscribirte a nuestra newsletter semanal. Aprovecho a recordarte que desde Fotografía e Commerce hemos lanzado una brutal guía para vender más en Instagram gracias a la fotografía. Son 71 páginas donde encontrarás muchísimos consejos tanto a nivel estratégico como práctico para sacarle el máximo partido a tu cuenta de Instagram y vender más. Si te interesa la puedes cargar de forma gratuita a través de la siguiente URL en punto digital barra Instagram. En .digital /instagram. Sacamos ya al innovador que llevamos dentro y nos centramos en los problemas sociales que nos rodean. Así nos vamos preparando para hablar con el gran David Alayón. David tiene una dilatadísima experiencia como emprendedor en proyectos de muy diverso ámbito, casi siempre muy ligados a la innovación, y de hecho, como escucharemos en el podcast, ha sido director de innovación en Inditex durante varios años. A día de hoy ha vuelto a emprender, pero esta vez lleno de lleno en el mundo de la innovación social con Innuba, una empresa centrada al 100% en hacer innovación social trascendente. Sin más, ¡adelante entrevista! Estamos con David Alayón, que es un veterano de los negocios digitales de Internet. Yo le conozco desde hace muchísimos, muchísimos años, cuando yo todavía no había empezado a SINS, eh, Era tu época de bitácoras. Y además, esto por la Universidad Europea, que nosotros organizamos una jornada de emprendimiento cuando mi socio, Frank y yo, todavía estábamos en la universidad. O sea, es los albores. Y en todos estos años, cuando ves tu LinkedIn, además estás en mogollón de, de sitios. Eh, te he escuchado una entrevista que, tú te, bueno, que David se presentaba como innovador y yo creo que le viene muy bien. Ahora mismo es eh, cofundador y Chief Foresight Officer, que luego te preguntaremos sobre esto en, en Innuba, Y también eh, llevas la parte de innovación en, en Mindset. David, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Muchísimas gracias por invitarme. <risa> Vamos primero, como siempre, hablamos de... Nos gusta conocer a la, a la persona con la que hablamos en cada episodio. En tu caso vamos a tirarnos, yo creo, un ratito, porque además de que has estado en muchos lados, has hecho cosas muy guays en cada uno de ellos. Entonces, si quieres, empieza los inicios. ¿Cómo te da por empezar a meterte en esto del digital, de internet? Y encima has, has fundado varios proyectos. ¿Cómo empieza todo esto? Pues, pues eh, a ver, la verdad que eh, yo creo que con el tiempo he reconstruido el crimen, es decir, no, no ha sido a propósito, sino que he ido un poco revisitando cómo ha sido mi... más por, por entrevistas y por cómo ha sido un poco mi, mi carrera y diría que he tenido como cuatro etapas en mi, en mi carrera profesional. ¿no? Yo empecé eh, muy metido en el mundo de los blogs, la verdad que cuando empecé con, con la carrera, yo estudié ingeniería informática, eh, me interesó mucho el mundo Wordpress, el mundo open source, me metí muy, muy, muy a saco con el desarrollo de plugins, de plantillas y demás y qué mejor forma que crear tu propio blog y contar cosas. ¿no? Y fue bastante bien, fue un blog relativamente conocido, con bastante tráfico, y eso me llevó a conectarme con muchísima gente. Eso ¿Era pisito en Madrid? Era pisito en Madrid, sí. <risa> y me lleva a conectarme con mucha gente eh, me permitió meterme en proyectos como Campus Party como bitácoras que era un agregador de blogs o oh, es un agregador de blogs y luego pasó a ser red social de bloggers eh, con premios bitácoras bueno con, con un montón de cosas y con el mundo de la publicidad digital vale me, me encargaban muchas campañas en mi blog yo la gestionaba y empiezas a aprender como terminología ¿no? y y esa fue como yo creo que mi gran mi primera gran época en meterme mucho con a trabajar con agencias a trabajar con medios de comunicación a ir muchísimos eventos, a cubrirlos, a bueno, relacionarte en eso que ahora, eh, digamos, los influencers son otra cosa, pero en ese momento estaban los, los bloggers. ¿no? Y, y esa fue como mi primera gran etapa que terminó justamente con la transición a marketing digital. Uh -huh. Yo tenía un perfil o tengo un perfil tecnológico, pero siempre me ha interesado aplicar la tecnología como a muchos ámbitos. ¿no? Entonces ahí conocí a, a un grupo de personas que estaban montando una agencia creativa digital cuando Facebook no era absolutamente nada y tenía una visión muy muy clara de querer enfocarse en redes sociales. ¿no? O sea, la, la agencia se, se llamaba Social Noise, ahora se ha fusionado con otra, se llama Darwin Social Noise. Y, eh, y bueno, yo creo que ahí hubo una apuesta muy interesante por crear una agencia que no tuviese como la típica dupla de copy creativo eh, y que fuera, digamos, muy muy creativa, pero muy poco tecnológica o estratégica, sino que querían buscar un director de estrategia, un director creativo y un director de tecnología. Y yo entré justamente, vamos, el, que era como el, la cuarta persona que entraba ahí, y formé parte del de accionariado y esa fue una agencia que creció muchísimo. Pasamos a ser más de 100 personas en muy poco tiempo. En un año y pico ya éramos más de 100 personas, empezamos a abrir en diferentes países. Y bueno, fuimos los primeros certificados por Facebook en España, por Twitter también. Bueno, es que Fuiste de las mucho. primeras agencias digitales que hubo, que hubo en España, ¿no? Sí. Porque aquella, alguna agencia tradicional empezaba a querer hacer algo en digital, pero les pillaba muy lejos. Efectivamente. Y además, en ese momento había agencias digitales que en ese momento se llamaban multimedia, porque desarrollaban eh, ni siquiera, ni siquiera eran aplicaciones, eran módulos en Flash y demás, eh, pero la primera muy, muy especializada o solo especializada en redes sociales fuimos nosotros. Y a partir de ahí pues, empezamos a expandirnos ¿no? eh, de redes sociales a aplicaciones móviles, bueno, tuvimos mucho recorrido, incluso a dividirnos en, en una... una eh, una empresa o spin-off de influencers, otra que era puramente de desarrollo tecnológico, otra de estrategia, otra audio audiovisual, muy centrada en, en eh, trabajar con celebrities y con influencers, con youtubers. Bueno, la verdad que tu tuvo un recorrido súper interesante. Eh, yo en ese momento, la verdad que eh, a mí me apasionó el mundo del marketing, pero yo no, tengo, yo no soy de base marketingero ni nada, soy, soy tecnólogo. Entonces, sí que, sí, sí que es cierto que después ya de cinco años y pico me vi bastante frustrado por por invertir mucho tiempo en lanzar algo que además lo mimabas mucho pero tenía un recorrido de vida muy, muy, muy pequeño corto, porque era una campaña la claro. campaña se olvidaba todo lo que habías creado ¿no? eh, por lo tanto poco a poco me fui a, eh, a ámbitos un poco más relacionados con la innovación de producto, sobre todo de producto digital eh, y ahí empecé bueno, a emprender con otras personas diferentes proyectos eh, que además tuvieron éxito en aceleradoras pues, por ejemplo en Guaira, Londres conseguimos meter un proyecto que se llama High que era una, una red social de momentos relevantes de la vida de la persona. Al contrario, que a lo mejor Facebook es como está todo. Aquí es momentos relevantes. Una que todavía está activa, que se llama Good, que empezó siendo una, una plataforma para... Eh, eh, principalmente streaming en directo de eventos que luego se conectaba con pantallas y permitía generar visualizaciones en tiempo real con, con grandes volúmenes de datos que además permitían interactuar a los usuarios. Eh, todavía sigue activo, lo que pasa es que ha ido evolucionando, luego se pasó al mundo de los chatbots, bueno, ha ido eh, poco a poco eh, ampliando su gama de productos, ¿no? Entonces empecé a emprender con diferentes personas y me especialicé mucho en eh, producto digital y lo que es la innovación, ¿vale? El intentar idear nuevos modelos de negocio, nuevos productos que llevaran al mercado con éxito. Y bueno, en ese ámbito, la verdad que estaba picando de diferentes sitios sin centrarme en ninguno, eh, se cruzó eh, una gran compañía, en este caso Inditex, eh, buscando a una persona que tuviese... Pues que sea un perfil un poco más raro uno, ¿no? que tuviese esa parte creativa, esa parte tecnológica, que tuviese conocimientos, a lo mejor no de marketing, pero sí de comunicación, que hubiese trabajado con startups y con innovación abierta, y bueno. Cuadramos, Encajabas. Encajaba bastante bien y, y allí que me fui, me fui a, a, a, la, a la sede, a Arteixo, yo vivía en Coruña, estuve ahí tres años y medio y mi objetivo era desarrollar eh, el área de innovación corporativa. Eh, Initex es una empresa muy innovadora de por sí, pero no había, digamos, un área transversal que pudiese, eh, digamos ya ni siquiera gestionar, sino facilitar o dar salida a proyectos transversales de grupo, eh, sino cada una de las áreas o cada cadena innovaba, pero muchas veces podían eh, aunar esfuerzos o resolver problemas de forma transversal ¿no? o retos internos. Entonces fue definir el área, definir la cultura de ese área, la metodología, eh, que se quería potenciar mucho la innovación abierta y la relación con startups, todo ese trabajo, además con muy, un foco internacional, eh, bueno, pues lo, lo desarrollé junto con una persona que llevaba en ese momento en la compañía de nueve años había pasado por diferentes puestos, eh, tanto tec de, de tecnología como de negocio, y entre los dos pues impulsamos ese, ese equipo transversal multidisciplinar. ¿Qué es lo más complicado de, de innovar desde pues, un gigante como Sintitex? Porque claro, estamos hablando de la empresa más grande española o una de las más grandes seguramente. Pues a ver, es una pregunta... Eh... Compleja de responder porque, primero, cada empresa es un mundo, por lo tanto, eh, el, el por qué se innova o no se innova dentro de las compañías depende mucho de la cultura empresarial. Sí que hay eh, factores comunes digamos, en todas las compañías, eh, pero principalmente eh, sin, sin llegar a lo táctico o a lo concreto, porque yo creo que tendremos que profundizar en compañía a compañía, pero en general eh, depende mucho de la cultura es principalmente cultura. Tú puedes tener una estrategia empresarial espectacular, puedes tener una visión, puedes tener eh, grandes presupuestos, que si la propia cultura eh, no te acompaña en cuanto a ir cambiando, ir queriendo lanzar nuevos productos, motivar a la gente para que plantee ideas. Si, eso, si ese caldo de cultivo no se genera, eh, es imposible, es imposible. Entonces, es un tema principalmente de cultura. Es decir, eh, prácticamente la innovación tiene que ser una, una actitud que, que tenga la compañía y toda la gente de la compañía. No puede ser un departamento, ¿no? Como en algunos eh, empresas... De departamento de innovación. Están en el quinto edificio, al fondo, a la derecha. Están súper aislados, intentando... Sí. No, no, de hecho, la, yo con el tiempo... Eh, eh, he ido viendo la innovación casi como una actitud, o sea, al final hablaba como de cuatro, eh, cuatro capas, podemos decir. ¿no? Por un lado, eh, son herramientas, herramientas que te permiten desarrollar proyectos. Eh, una capita más arriba tiene que ver con, ya no solamente herramientas concretas, sino metodologías, o me gusta llamarlo más frameworks, ¿no? marcos de trabajo. Una capita más arriba está en, en una, es una mentalidad, la gente tiene que tener esa mentalidad innovadora, y la capa definitiva es una cultura. Es una, una cultura, incluso es una estrategia el, el, el hecho de, de innovar. ¿no? Oye, mola verlo así en etapas. Por, por capítas, capas por stack. Sí. ¿no? <risas> Me lo apunta aquí para, para luego profundizar. Quería también preguntarte, aprovechando esta etapa en Inditex, ¿algún sí. proyecto de innovación particularmente relevante, algo que, que tuvieras o hicieras en tu etapa en Inditex que digas oye, esto a lo mejor no se conoce mucho, pero... ¿Pero es interesante? Pues a ver, eh, ¿puedo, puedo hablar de proyectos que están públicos solamente, no. <ríe> obviamente, y, y además que han tenido cierta repercusión en medios, porque si no... A ver, el tema de, de innovar dentro de una gran compañía, lo que, lo que ocurre es que muchas veces el, el, la implantación no es, eh, digamos, uniforme en todo el territorio. ¿Qué significa? Que muchas veces los proyectos que pues, pilotábamos en Asia, o pilotábamos en Italia, o en Reino Unido, o incluso en España, pues no se han repartido ni por la propia geografía, nacional del país ni en otros países entonces por ejemplo eh, un proyecto que a mí me apasionó llevar a cabo era un, un sistema robotizado de eh, podemos decir que es un punto de recogida online eh, en tienda, es decir, hay una tendencia que es que la gente pida paquetes online para recoger en la tienda porque es un punto de conveniencia, tú nunca estás en tu casa, pero la gente, bueno, pues hay una tienda cercana de tu casa siempre con un horario muy, muy amplio, puedes ir a recogerlo. ¿Qué, ¿Qué pasa? Que las tiendas no están preparadas para asumir un volumen de paquetes determinado y la experiencia es negativa para el empleado y para el cliente, ¿no? Entonces, de desarrollamos con, con una startup eh, que ya no está en startup, pegó un crecimiento grande, con una startup, un sistema eh, robotizado, por bandejas donde el empleado recogía paquetes, se metía dentro de, de, de, esa, de ese almacén robotizado eh, se autoordenaba, notificaba al cliente por una, por una notificación en, en la aplicación móvil o un email con un QR y el cliente iba a la tienda, escaneaba ese QR o metía un pin en una especie como de cajero y a partir de ahí le salían los paquetes entonces bueno, en un proceso muy tedioso que llevaba varios minutos por paquete para eh, registrarlo y para recogerlo lo reducimos a menos de 10 segundos y la experiencia fue brutal Mola. aquí en, en España lo pilotamos en el norte, en Galicia y luego ya se ha implantado pues en Italia, en Londres, en diferentes sitios, pero no es un proyecto tan conocido porque no está en todas las tiendas ni tampoco tiene el objetivo de estar en todas las tiendas, sino en aquellas tiendas que pueden recibir un volumen de paquetes muy grande por encima de un umbral para que sí, merezca la pena. Mola también de esto el, el entender cómo muchas veces cuando tienes muchas tiendas como pueden tener Inditex, la necesidad de cada una de las tiendas pueden ser distintas. O sea que todo, todos pensamos eh, casi en las tiendas de Inditex como todas son iguales y demás y, y nada más lejos de la realidad. Nada. Evidentemente, como, como, como cualquier compañía, se intenta... Eh, unificar tanto la experiencia de cliente como procesos por un tema puramente operativo, pero cada tienda es un mundo por el tamaño, por el tipo de público, por la capacidad de almacenamiento que tiene, por eh, incluso ya no solamente el tipo de público, sino lo que va buscando. Entonces, bueno, se intenta personalizar lo más posible o por lo menos en aquellas casuísticas diferenciales en cada tienda, pues intentar resolverla con proyectos de innovación. Luego, como la cabra tira al monte, eh, acabas tu etapa de interés después de tres añitos y pico. Que, Correcto. Que viendo tu currículum y lo inquieto que eres es mucho tiempo. <risa> es mucho tiempo, <risa> aunque parezca que no. Y vuelves a, a emprender. Ahora mismo estás metido en dos proyectos y quería que nos contas primero un poco qué son cada uno de ellos. Mindset vale. y Nuba y luego, luego te algunas preguntas sobre ellos. Perfecto. Eh, curiosamente, ambos proyectos, tanto Mindset como Innova, eh, comenzaron antes de entrar en Inditex. Lo que pasa es que, bueno, el, el, el, el, la oportunidad que, que suponía eso merecía la pena dejar un poquito las cosas de lado y, y volcarme allí. Tengo que decir que ambas compañías, tanto Mindset como, como Innova, eh, han seguido su curso. Es decir, yo he estado un poco en la distancia más como advisor y ahora me uno full time para, para empujarlas. Eh, han seguido tirando con los socios, con el resto de socios y bueno, y la verdad que ambas muy bien. Eh, Mindset es una. podemos decir que es una consultora de eh, talento, innovación y futuros. ¿vale? Esto de talento e innovación tiene que ver con eh, proyectos bueno, innovadores, principalmente para áreas de recursos humanos o cultura corporativa. Es, es como pues, lo que antes se podía llamar eh, transformación digital, que poco a poco ha sido transformación cultural y poco a poco será, o dentro de poco será transformación a secas. Eh, es, pues, ayuda a las compañías a transformarse desde el punto de vista de las personas con proyectos innovadores. Un poco la filosofía de Mindset. La parte de futuros tiene que ver con, bueno, eh, algo que a lo mejor comentaremos un poco más adelante pero tiene que ver con una nueva una nueva tendencia de decir, de disciplinas o pensamientos que es prospectiva estratégica, cuyo objetivo es pues, no pensar que hay un solo futuro eh, en el que vamos para allá y tenemos que eh, digamos, actuar de forma reactiva a ese futuro que viene, sino que tenemos capacidad de agencia para influir en él. ya no solamente hay un futuro, sino hay varios futuros. Y corresponde a nosotros pues, intentar hacer eh, los futuros preferibles más probables. ¿no? Es intentar desarrollar estrategias para, para conseguirlo. Qué interesante. Y, y si alguno sigue a David en Facebook, si no es seguirle, porque a veces ponen los artículos super guays, bueno, tu LinkedIn igual, pero, pero siempre muy futuristas. O sea, esto entiende tu análisis continuo de qué puede venir para estar adelantándote a ello. Correcto, todo correcto. En caja, todo encaja, todo encaja. Y, y eso, sería, eso sería Mindset. Y Nuba, eh, por otro lado, también es una consultora de innovación, pero su foco está en lo que podemos denominar como innovación social. ¿no? Eh, lo social siempre ha estado digamos, muy vinculado al tercer sector, fundaciones, ONGs, la filantropía, la RSS de las compañías, y poco a poco, eh, bueno, se puede hablar que empieza a surgir un cuarto sector, donde hay empresas que tienen impacto social o que generan impacto social, pero tienen un retorno económico, son lo que nosotros consideramos las empresas del futuro, empresas que están preocupadas por su impacto, ya no solamente en el medio ambiente que ahora está como muy... muy... Bueno. De moda tristemente hablando, pero eh, digamos, no solamente el, el impacto en medio ambiente, sino en sus empleados, en el consumidor, en lo que llamamos las communities o en toda la cadena de valor. Eh, pero, pero digamos, que tienen un retorno económico. Son empresas eh, económicamente sostenibles. ¿no? Entonces, nosotros lo que hacemos desde Innuba es ayudar a grandes compañías a desarrollar cada vez más modelos que tienen impacto positivo y un retorno económico. O sea, es proyectos de innovación desde la parte de modelos de negocio. Eh, también ayudarles a una transición cultural donde definimos lo que se llama el propósito corporativo, antes una empresa eh, existía para ganar dinero y para ser el mejor de su sector, ¿no? ahora poco a poco eh, y eso ha sido yo creo que muy motivado por las nuevas generaciones eh, la gente o los empleados lo que buscan también es un propósito dentro de una compañía, no solamente voy a, todos los días a un sitio a hacer algo para que me den dinero, sino necesito sentirme bien con lo que estoy haciendo, tener algo más trascenden de trascendencia ¿no? entonces el propósito corporativo tiene que ver mucho con el modelo y con la cultura. Y hacemos mucho también eso con las grandes compañías. Y luego, poco a poco, hemos habilitado una línea de eh, desarrollar proyectos propios con impacto social y retorno económico, y luego ayudar a emprendedores sociales, cada vez más vinculado con aceleradoras o incubadoras, pero que tienen esa o que contemplan esa dimensión social. O sea, que buscan proyectos que tienen o resuelven una tensión social, pero tienen eh, un retorno económico. Kenny Núa, También tienes el cargo de Chief Foresight Officer, que entiendo que tiene mucho que ver con lo que nos contabas de los futuros. ¿no? O sea, Efectivamente. ¿Estás en esa parte del futuro social? ¿Cómo, cómo, cómo analizas desde esos posibles futuros? Porque a mí ya me parece complicado analizarlos casi a nivel tecnológico, es decir, ya se nos plantean muchísimas tecnologías distintas que tienen un impacto en nuestra sociedad, que nos van a cambiar de formas muy distintas. Pero claro, si te vas a lo puramente social todavía más, eh, ¿cómo, lo hago? ¿cómo lo haces? No? ¿Qué, qué, ¿Qué ves a futuro? Pues mira, no, el, el tema de, de diseño de futuros o perspectiva estratégica eh, no está tan relacionado como, eh, vamos a decir, adivinar el futuro o adivinar que una nueva tecnología se va a implantar, sino detectar muy bien lo que se llama señales de cambio presente, hacer posibles proyecciones al futuro, no sabemos cuál se va a dar, y el objetivo es eh, generar reflexiones y conversaciones de cosas que se podrían dar. Es simplemente abrir esa conversación. El hecho de que una gran compañía, por ejemplo, que está en un proceso actualmente de automatización, ¿vale? el plantear un escenario futuro en el, en el que le digamos «oye, es que a lo mejor el 35% de tu plantilla se va a automatizar en cinco años», el que ese escenario ocurra, te empieza a abrir conversaciones en el presente. Eh, primero, a lo mejor te interesa automatizar, ¿vale? Pero puedes empezar a desarrollar acciones a día de hoy para hacer lo que se llama un reskilling del personal, es decir, dotarle de otras competencias para reemplearlo en otras cosas, eh, desarrollar quizá un modelo de negocio alternativo donde poder, digamos, capitalizar a toda esa gente y que, y que se desarrolle, es decir, esos es escenarios futuros, sobre todo, abren conversaciones. Y esas conversaciones lo que llevan a reflexiones que podrían llevar a estrategias. Eso sí quieres ser, eh, digamos, proactivo, ¿no? De, a tener esa, esa capacidad de agencia. Hay otra, otra lectura también muy positiva de la parte de, de diseño futuros y perspectiva estratégica que es adelantarse a hechos que no, tú no tienes el control de ellos. ¿no? Por ejemplo, una crisis económica o hay un caso muy, muy famoso que es el caso de Shell eh, con el escenario de futuros que lleva desde los años 50 haciéndolo eh, que para adelantarse a crisis del petróleo y demás pues proyectaba diferentes escenarios y eh, los traía al presente. Entonces, en ese traer un escenario futuro al presente, lo que vas haciendo es dejar como señales que si tú ves que se empiezan a dar en el tiempo, dices, uh... Creo que estamos yendo a ese escenario. Entonces empiezas a activar esas estrategias que tenías pensada. Entonces claro. tiene que ver mucho con, con eso, con pensar en el futuro y e traer, traerlo al presente para desarrollar estrategias. Qué bueno. O sea, me, me queda muy claro con eso, ¿no? De, de, de, Pienso los futuros, veo qué, qué, qué señales generarían y con esto me puedo adelantar seguramente a cosas que vayan a ocurrir. A lo mejor no a todo, pero, pero en parte y no dejo que me pille el toro. Correcto. Y sobre todo reflexionar mucho de la, lo que se llama ahora de consecuencias no intencionadas, ¿no? Tenemos un caso, por ejemplo, que es el de Airbnb el de Uber y demás, o el de Airbnb, o el Airbnb y todo el resto de plataformas de, de share economy, sobre todo para el tema de compartir piso, eh, digamos que lo que antes era algo muy, muy interesante y muy positivo para todos, al llevarlo al extremo ha generado un efecto que se llama la gentrificación, que igual, al final es el incremento de los precios de alquiler para los locales, no el... Eh, digamos el el ocup la ocupación vacacional. ¿no? Eh, entonces, claro, eso es un efecto o una consecuencia no deseada. Probablemente, si se hubiese o, o, o si se hacen proyecciones de escenarios futuros es y decir, tras esto podría pasar, pues se podrían haber tomado acciones en el presente claro. que no hubiesen llevado a ese punto. Todo esto, evidentemente, está muy ligado a lo que vamos a hablar hoy en profundidad, que es innovación social, y vamos a empezar con, con la innovación pura, ¿no? Porque te lo comentaba antes en antena, en, en el podcast tratamos con muchas startups y muchos modelos innovadores, pero nunca nos hemos parado a hablar de innovación. Entonces, lo, lo primero, ¿qué es la innovación? Porque todos sabemos la palabra, pero si nos preguntas a cada uno, nos vamos a inventar una definición distinta. Totalmente. Y probablemente sea totalmente válido, porque no existe un consenso de lo que es innovación en sí. O sea, yo siempre, siempre he hablado de innovación como la, la creación ¿vale? de algo nuevo. Eh, ese algo nuevo siempre tiene que ir asociado a, bueno, probablemente a un público objetivo, porque lo que es nuevo para, para mí probablemente no lo sea para otra persona. Entonces, eh, desde el punto de vista, por ejemplo, de una compañía, el desarrollo de, o la creación de algo novedoso, algo nuevo, que puede ser un producto, un servicio, un modelo de negocio, un espacio, puede ser lo que sea, para un público objetivo en concreto que eh, se comercialice de forma efectiva. Porque si se queda en el formato idea, vale, simplemente, pues podríamos decir que es creatividad o, o imaginación, ni siquiera creatividad. Si lo desarrollas algo un poco más tangible puede ser creatividad, pero si lo comercializas, o sea, si lo llevas a cabo, lo tangibilizas y lo pones en marcha con éxito, yo creo que podríamos hablar de innovación. Vale. ¿Y, y, ¿Y cuál es la, la, la relación entre la innovación y la investigación y desarrollo? Lo digo porque son términos... Eh, que muchas veces asimilamos a lo mismo, pero tienen connotaciones bastante distintas. Sí, totalmente, y están muy relacionados. De hecho, en España se hablaba mucho del término y más de más y, sí. que es esa parte de, eh, de innovación, porque esa investigación, desarrollo e innovación. ¿no? Innovación es como ya la puesta en marcha. ¿no? La línea de investigación y desarrollo muchas veces tiene que ver con, eh, vamos a decir, un, un track, una pista de, de trabajo que no tiene digamos, un fin específico concreto, sino más es una línea que intenta descubrir o crear algo que luego pueda ser aplicado para un modelo de negocio. Es decir, sería, por ejemplo, si nos vamos al mundo textil, pues el investigar, por ejemplo, nuevas fibras que te permitan, por ejemplo, pues no tener que planchar la ropa o no tener que eh, o reducir lavados o, o que sea una ropa inteligente que se pueda adaptar según tu cuerpo. Es decir, eso sería como una línea de investigación. Luego, ¿cómo lo comercializas? ¿A qué público eh, lo diriges? ¿Cómo lo transformas en un producto ya paquetizable? Eh, todo ese tipo de cosas tienen que ver más con la innovación y lo que pasa es que se apoya en una línea de investigación y desarrollo. Normalmente yo, ya, si tuviésemos que pintar dentro de una compañía cómo se diferencia una cosa y otra, para mí investigación y desarrollo normalmente tiene que ser un equipo de gente desconectado del día a día de la compañía que tenga autonomía para investigar nuevas cosas. La conexión y la innovación tiene que ver con la conexión del día a día de la compañía, pero planteando lo que sea el futuro de ese día a día, ¿no? que puede ser incremental si aplicamos pequeñas eh, innovaciones. O, eh, ...o disruptiva... ...cuando realmente generas un punto de inflexión... ...y generas algo totalmente nuevo cuando hablamos de todo esto, también hay, hay veces que la, la investigación y desarrollo es muy habitual que se haga, por ejemplo, en universidades, que es una, una forma donde pueden estar desconectadas de las pues de, pues de la necesidades del día a día de una empresa, ¿no? Que tiene lógica, ¿no? Como vas a investigar un nuevo material que a lo mejor tardas 20 años en descubrir si el día a día de la empresa te dice que mañana tienes que vender un 20% más de camisas. Pues es, esa es la lógica. Otras veces se hace la investigación y desarrollo dentro, pero sea como sea muchas veces, lo que cuesta de la innovación es la transferencia tecnológica, ¿no? ¿Cómo, cómo ves tú esa esa parte sobre todo en la relación eh, universidad-empresa. No sé si la has tratado tanto, pero... Sí, sí. Eh, de hecho, la, la, la he tratado en los últimos cuatro años bastante. Eh, a ver, es una relación mmm, complicada, ¿vale? Complicada no debería serlo, debería ser relativamente sencilla y, de hecho, bueno, hay casos muy conocidos, por ejemplo, en el caso de Inditex, entre el MIT e Inditex, donde hay una transferencia muy, muy clara. Eh, lo que pasa es que es una, es una investigación y desarrollo muy aplicada a un caso en concreto, no, no en, en abstracto. Pero bueno, con otras universidades he trabajado bastante, eh, por ejemplo, en, en, en, en visión artificial, eh, donde nos presentaban muchos proyectos y eh, nosotros lo que hacíamos era validar el, el caso de uso ¿no? para que pudiesen continuar. Yo creo que esa, esa, ese punto en el que una empresa o un grupo de personas puede de alguna forma ir validando lo que se va consiguiendo es una transferencia de empresa a universidad muy interesante. Lo que a veces cuesta más es de universidad a empresa. ¿Por qué? Porque los tiempos de las compañías son los que son y muchas veces eh, pues vienen startups o gente un poco más rápida que a lo mejor una, una universidad en plantear una solución y a lo mejor el trabajo que llevas haciendo durante mucho tiempo con una universidad pues de repente se empieza a tambalear porque ya ha habido otra solución que viene al mercado y es lo que estabas haciendo. ¿no? La ventaja de las universidades es que eh, tienen un talento espectacular y un conocimiento espectacular que poder de alguna forma... Eh, bueno, desarrollar una innovación muy muy disruptiva, porque tampoco tienen ese, ese techo que tienen las compañías, sino es mucho más abierto. La clave en todo esto es intentar conseguir un equilibrio, y probablemente lo que tengan que hacer las universidades es eh, desarrollar, entre comillas, empresas o startups, o eh, o equipos que tengan una visión un poco más empresarial y objetivos concretos. Eso te, tendría mucho sentido. Yo creo que también del mundo de la universidad lo que falta es el vehículo que conecte la universidad con la empresa. Entonces, con lo que ha dicho las startups, me tiene mucha lógica, que de la universidad salga una startup con cierta autonomía, que tenga una cierta rapidez y luego pueda al final ser el vehículo de transporte de, de esa innovación a, a, la, a la empresa. ¿Puede innovar cualquier compañía? ¿Es más difícil cuando es más grande? ¿Es más difícil cuando se es pequeño? ¿Qué, ¿Qué pasa en cada estadio? ¿no? Porque sí que es verdad que yo creo que siempre ponemos dificultades para innovar. Siempre decimos, no, es que ahora somos muy grandes y por eso nos cuesta, o es que somos muy pequeños y no tenemos recursos. Parece que es una excusa. <risa> a ver, probablemente sea una excusa, porque al final, innovar no es otra cosa que eh, generar un cambio. Eh, generar un cambio o radical, dejar hacer lo que estás haciendo para hacer otra cosa, o empezar a activar nuevas cosas. Y al final, el movimiento cuesta. Tú, al final, si estás en una inercia y o va bien o a lo mejor no va tan bien, pero estás en esa inercia, cuesta mucho salir de ello. ¿no? Eh, cuando va bien, porque va bien. Cuando va mal, porque estoy hasta el cuello, ¿no? de, hasta el agua hasta el cuello. Eh, yo creo que, al final, eh, tiene que ver mucho con la cultura. Una, Yo creo que es más o menos parecido no digo parecido innovar, pero sí la capacidad de innovar una pequeña compañía que una grande. Es irónico porque la grande debería ser mucho más, eh, o sea, debería ser capaz de innovar de manera mucho más rápida y de manera, sobre todo por el presupuesto que tiene, pero tiene un peso muy grande. Al final es un elefante que le cuesta muchísimo moverse, y articular no sé, 20, 20 áreas dentro de una compañía. Eso es muy complicado. Una pequeña compañía, digamos, que es mucho más ágil, por lo tanto va a ir mucho más rápido, pero eh, le falla probablemente la parte de recursos, ¿vale? recursos económicos. Eh, y aquí y ya nos, nos ponemos directamente con el mundo startup y el mundo gran empresa. ¿no? Donde la startup va mucho más rápido pero le faltan recursos y la gran compañía va mucho más lento pero tiene muchos recursos. ¿Qué es lo que están haciendo muchas compañías? Pues hibridarse. ¿no? Este concepto de innovación abierta donde las grandes compañías habilitan pues desde aceleradoras eh, o incubadoras internas, desde Venture Capital Interno, este Corporate Venture, ¿no? donde se pone dinero para financiar startups, ya sea de intraemprendimiento, de los propios empleados proponen ese modelo y se le financia, a eh, digamos startups que vienen de fuera, se hace una búsqueda y se, se financia. Muchas veces se financia, digamos, invirtiendo en esa compañía y otras veces se financia por medio de negocio. Es decir, yo te voy a dar negocio a ti, tú vas a crecer y a partir de ahí es como un crecimiento orgánico, que no hay una yo creo que ahí está la clave. Yo creo que todo el mundo puede innovar y lo que hay que hacer es un poco compensar eh, velocidad y recursos entre ambas. Ahí la colaboración, pues es lo que has dicho, de startup, eh, corporate, tiene mucho sentido. Muchas veces lo que pasa es cuando estás en mundo startup es que te cuesta acercarte al corporate. Yo creo que es algo que ha salido ya en algún otro podcast, pero te voy a preguntar, porque tú has estado en el corporate hablando con startups, ¿cómo hay que acercarse? Y, y sobre todo... Nos pasa muchas veces a las startups que nos cuesta ponernos en la, el, la piel del corporate, ¿no? Es muy fácil criticar, sé es que estos tienen pastas que podrían pum, pum, pum, pero no nos sabemos poner en las necesidades que tiene la persona o de innovación o de cualquier otro departamento de la gran empresa que quiere a lo mejor trabajar contigo, pero tú no, no se lo estás poniendo fácil porque no le estás dando lo que él necesita. ¿Cómo hay que hacer ese acercamiento? Pues mira, yo creo que eh, des... hay que revisar, <ríe> porque al final esto es una cosa de dos, hay que revisar eh, desde la gran corporación y desde el mundo startup cómo se genera esa, esa relación. Digamos, desde el mundo startup eh, yo me he encontrado pues, muchísima pequeña empresa con una idea... O, con, o incluso con un prototipo o un MVP, ¿no? un mini producto viable eh, que nos lo venía a presentar o lo presenta una gran compañía. Y, y claro, desde el punto de vista de, de la startup, lo que quiere básicamente es generar proyectos para crecer, ¿no? eh, Pero claro, una gran compañía lo que lo que quiere es escalar. Entonces, muchas veces nos encontramos con la situación de, vale, yo monto un piloto pero luego esto lo podemos escalar a 2 millones de usuarios, lo podemos escalar a 3.000 tiendas, o sea, esto cómo escala, ¿no? Y luego estás preparado, porque al final también hay pues, mucha casuística intermedia de, de pagos, de tiempos, de tiempos vitales, es decir, una, una startup pasa por muchas, muchos estadios y ahí tiene, hay un nivel de volatilidad muy grande. ¿no? Entonces, claro, el, el que una startup sea tan volátil es algo que choca frontalmente con una, con una gran compañía. Entonces, los proyectos que mejor han funcionado, bajo mi experiencia, son aquellos que no están en estado semilla o en MVP, sino que tienen ya un pequeño recorrido. Es decir, que han empezado ya con algunos proyectos no con grandísimas compañías, sino compañías de tamaño un poquito más mediano o pymes, y a partir de ahí ya están un pelín más preparadas para acceder a la gran compañía. Desde el punto de vista gran compañía, pasa otra cosa, que es que eh, la burocracia interna es lo que mata a las startups. vale, Ya sea por eh, la cantidad de NDAs y procesos legales por los que hay que pasar, eh, las exigencias principalmente tecnológicas que se exigen a una startup no pueden ser las que se exigen a una gran consultora o una gran tecnológica porque no porque eso no, es otra película no entonces también yo creo que las grandes las multinacionales y grandes compañías tienen que entender el valor que aporta una startup el punto en el que está y cómo de alguna forma pueden acompañarse en el camino sin estrangularla digamos entonces yo creo que es una revisión que se tiene que sí. hacer por ambas partes muy interesante lo has dicho de, de primero haber trabajado con empresas de tamaño medio, yo, yo creo que muchas, sobre todo cuando se habla de, de startups más, de Deep Tech o de mucha tecnología, enseguida quieren ir al cuerpo muy rápido, porque el caso de uso es claro, ¿no? Claro. Y, y evidentemente, pues a un Inditex o a un Banco Santander o lo que sea, hacerle mejorar un 3% a un proceso es mucho dinero. Pero hay, hay que pasar sí o sí por ese estadio intermedio, uno, para transmitir esa confianza, dos, para hacer la demostración, pero también como una forma a lo mejor de, de asegurar que voy a poder sostenerme, sostenerme como startup sin, sin tu colaboración durante no sé cuánto tiempo para que no tengas el miedo a que desaparezca mañana. E interesante la reflexión. <risa> Nos vamos a centrar ya en la parte de, de innovación social. Eh, la innovación social, como su propio nombre indica, es innovación. ¿Pero qué tiene de distinto con una innovación, en una gran empresa, o una startup que hemos tratar? ¿Qué cosas hay que tener en cuenta? ¿Peculiaridades? Pues mira, eh, la, yo creo que la base de todo es el, el para qué. Es decir, el... el ¿Para qué vas a crear una nueva solución, un nuevo producto, una nueva startup? Ese para qué, desde el punto de vista de la innovación, pues yo creo que cabe todo. ¿no? Para optimizar un proceso, para incrementar las ventas, para, para un montón de cosas que de alguna forma eh, bueno, afectan a la cuenta de resultados, pero no resuelven una tensión social existente ¿no? o futura. Eh, la, la innovación social lo que pretende es justamente eso, es decir, no hacer una, un proceso de innovación o un producto o un servicio que eh, optimice, por ejemplo, pues, no sé, la ordenación de un almacén. Eso está genial, por tanto, eh, mejore la experiencia del propio empleado que está allí, a lo mejor mejora la experiencia del cliente porque a lo mejor lo puedes llevar en menos tiempo posible, pero si lo miras de un punto de vista un pelín más alejado, eh, se te queda como muy pequeño tu objetivo, tu para qué. Cuando piensas en un para qué mayor y piensas en, en bueno, resolver un, un tipo de, de tensión social, que bueno, aquí eh, está dentro del mundo de innovación social está muy de moda los llamados ODS, los Objetivos de Desarrollo Sostenible de, de, de Naciones Unidas, que al final hablan de 17 grandes objetivos que tienen que ver pues, con el hambre, con el agua con las desigualdades, con las, gran, las ciudades inteligentes o el futuro de las ciudades. O sea, tienen que ver como con grandes bloques que luego cuando te metes en cada uno de ellos hay, digamos, obje microobjetivos, objetivos o objetivos específicos. ¿no? Pues el guiarte por estos objetivos mayores lo que te lleva es a desarrollar proyectos de innovación porque al final estás intentando resolver un problema que no está resuelto y para ello necesitas generar nuevas empresas, productos o servicios que son innovadores, pero por otro lado que tienen o resuelven, o sea que tienen un fin social o, por entenderlo mejor, resuelven alguna tensión social. Entonces, la Innovación de por sí por corporativa pues contempla un, bueno, quizá más una línea de optimización, eh, mejora, acceso a nuevos modelos, sin tener una conciencia de lo que pasa. Y realmente en la innovación social lo que tienes es un para qué muy fuerte que resuelva la atención social. Y luego en el cómo, en el cómo lo haces también una parte importante y es, eres consciente del impacto que generas. Cuando tú generas un proyecto de innovación o lo generabas ¿no? sin, sin la dimensión social, pues ni te planteas que eso va a generar un efecto eh, pues en, en personas, en, en ecosistemas, en, en el medio ambiente. Si lo haces con el prisma o contemplas la dimensión social, tienes en cuenta ese tipo de factores. Esa es como la gran Perfecto. diferencia. Perfecto. Hay una cosa que hayas dejado clara en varios puntos y la quería recalcar, eh, que viene a ser que cuando hablamos de innovación social no estamos hablando de caridad, no estamos hablando de proyectos de este tipo, estamos hablando de proyectos que son sólidos, son sostenibles, y, y lo, lo que pasa es que, que, que impactan tam también. Ponos algunos ejemplos. Aparte, habéis trabajado con, con un montón de, de marcas en este tipo de, de proyectos, pero no Ricard, más, más contantes que habéis empezado con MAU. O sea, estáis trabajando con muchas marcas Cuéntanos alguno, porque puede ayudar mucho. Si no, yo creo que en la cabeza de casi todos nos quedamos con lo que hemos visto y acaba siendo cosas muy, muy ONG, no muy caritativas, claro. pero que, que no tienen ese modelo de negocio. O sea, el objetivo, y, o sea, el tema de ONG fundaciones, la parte filantrópica, yo creo que es totalmente necesaria. Es Esto lo pasa que es otra, es algo, sí, es otro, otra forma diferente y es algo que puede convivir perfectamente con la filantropía. El objetivo es eh, intentar desarrollar eh, proyectos, eh, por ejemplo, eh, si nos centramos en el el ecosistema financiero, ¿vale? Pues en, en, en un banco. Un banco puede lanzar eh, productos que generen impacto positivo, como por ejemplo los bonos verdes o los ecopréstamos, que al final son préstamos o bonos que se dan con condiciones especiales a proyectos que, por ejemplo, eh, van a invertir ese dinero en, eh, en empresas o en iniciativas que no generan CO2, ¿no? Por ejemplo. Eh, o, o, por ejemplo, un banco también nórdico bastante interesante eh, lanzó una, una aplicación de el, que trabaja o monitoriza el impacto que generan tus compras. Entonces, también la eh, evangelización o, la, o el dar conocimiento a tus clientes también hace que, que cambies. ¿no? Entonces, son productos financieros que, que, en el caso de un banco, ¿eh? que tienen un retorno económico, porque un bono verde o un ecopréstamo tiene un retorno económico, pero digamos que contempla esa tensión social, porque es, probablemente ese, ese préstamo no se le daría a las, a la, a las empresas que se da, ni, ni se le daría, ni a lo mejor se le daría con esas condiciones tan favorables. Y por otro lado, se tienen cuenta el impacto que va a generar. ¿no? Eh, nosotros, por ejemplo, con Joigo lanzamos un proyecto que se llama Pienso Luego Actúo, que eh, bueno, eh, cae en un terreno bastante interesante. Ahora está como, bueno, lleva muchos años, ¿no? De moda, el, el branded content, ¿no? El lanzar un contenido de valor que esté eh, patrocinado o brandeado por una marca, ¿no? Eh, nosotros quisimos lanzar, de hecho lanzamos, un proyecto que lo llamamos Branded Doing, ¿no? ¿Por qué es Branded Doing? Porque es, tiene una línea de Branded Content, lo que hacemos es contar historias de emprendedores sociales que tienen ya proyectos en activos que están generando impacto social, ¿no? En, en ese ámbito. Pero por otro lado, eh, hemos conseguido crear una, una plataforma donde evidentemente Yoigo es el, el, el, el gran eh, impulsador de esa plataforma, pero a través pues de eh, El País, El Hormiguero, ahora por ejemplo eh, se ha lanzado en Amazon Prime Video. Estos vídeos y estas historias de personas están generando, eh, o están obteniendo mucha visibilidad y a ellos le está generando impacto real. Es decir, hemos cogido a personas que o eran exitosas, más o menos, a lo mejor estaban empezando, pero ya estaban generando impacto y la hemos lanzado o la hemos catapultado gracias a, ese, a, esa, a esa comunidad creciente de visualización. Entonces, es impacto real a proyectos que cambian el mundo y por otro lado, en este caso a lo mejor no, es tanto, no está tan relacionado con el core del negocio de una empresa como yo que puede ser las telecomunicaciones o los móviles y demás, la venta de ese tipo de servicios, eh, pero sí eh, muy ligado a ya sea imagen de marca o incluso llegar a un público objetivo que no hubieras llegado de otra de manera otra efectivamente y algún caso donde que hayas hecho estén bastante ligado al, al core del negocio eh, ¿Tienes? Pues mira, eh, tenemos tenemos tenemos algunos, lo que pasa es que eh, Digamos que Innova tampoco lleva tanto tiempo y hay muchos que están como en parrilla de salida. Al final, cuando ideas un nuevo modelo de negocio, un nuevo producto y servicio, que bueno, lo presentas dentro de una gran compañía y aunque tenga aceptación de cara a sacarlo al mercado, tiene que pasar. ¿no? Pero, por ejemplo, eh, con Viceroy, hay eh, a través de una, de una fundación que se llama Uno entre 10.0, eh, lanzamos varios proyectos de la tipología socialización de producto. ¿vale? ¿Esto qué significa? Eh, que muchas veces no tienes que reinventar un, digamos, un modelo de negocio o lanzar una nueva línea de producto, sino coger una línea de producto existente que a lo mejor o no esté yendo bien, o esté como en segundo plano, y resignificar, adoptar de un significado diferente. Y en este caso sería un significado social. Pues eh, con Viceroy con se ha lanzado durante varios años el, una pulsera que se le ha resignificado, que se llama la pulsera solidaria. Eh, en este caso, con, o contra la leucemia infantil. Y todo y bueno gran parte del dinero que se saca ahí se invierte en investigación con la leucemia infantil. Entonces, es un producto que ya existía, que no se está vendiendo y se le resignifica para conseguir eso. ¿no? Es, por ejemplo, el caso también de Mau con el solán de cabras rosa, con el cáncer de mama. ¿no? Eso es, al final, socialización de producto. Eh, y, y luego, al final, productos que, que de alguna forma pues, tienen impacto social y... y y digamos un modelo por detrás. Eh, que esté en el mercado a día de hoy. No podemos hablar de ninguno, pero sí que hay muchos casos que existen. Por ejemplo, un caso que resuena mucho es el de Patagonia, el de, el de la ropa técnica de Patagonia, que al final, bueno, somos una empresa hiperconsciente desde la fabricación hasta el delivery y demás. Además, hasta tal punto que ahora mismo es una empresa bastante activista, con lo que ha pasado recientemente con Wall Street, que se negaba a vender su ropa a la gente de Wall Street por un tema de principios. Eh, desde el caso de Patagonia hasta, por ejemplo, el caso de Fairphone. Fairphone es otro caso muy interesante, que bueno, es, son fabricantes... De, de smartphones, pero que se fabrican de tal manera que, bueno, por un, por un lado, no contemplan metales de sangre, o sea, no, no contemplan, eh, digamos, materia prima que ha sido extraída de, de sitios donde puede explotar a ciertas personas o sitios de conflicto. Y por otro lado, ese teléfono eh, o ese smartphone está eh, muy, muy pensado desde el punto de vista de la economía circular. Es decir, si te estropea, hay repuestos para absolutamente todo, se puede quitar por piezas fácilmente, hay toolkits para hacerlo en tu casa. Es decir eh, ya no solamente economía circular de reciclaje sino de reutilización, es decir mantener con vida ese producto el mayor tiempo posible entonces estamos justo en ese punto de que ya tenemos eh, varios proyectos pero todavía no han, no han visto la luz y esperamos a finales de este año que por lo menos dos de ellos eh, vean la luz Seguro que sí, aparte hemos muchísimo eh, ¿Soléis trabajar? Mi pregunta, porque claro, al final ves algunas empresas que, que piensan, puede ser relativamente fácil que hagan esto, aunque yo, por ejemplo, eh, yo digo no me lo hubiera imaginado, es, es, es curioso también, pero ¿cómo se consigue que hagan este tipo de iniciativas? ¿Porque va por algo de RSC o realmente ya empiezan a resonar este tipo de principios en los departamentos de producto y, y en las cúpulas de las compañías? Pues mira, es súper buena pregunta y, y tiene que ver mucho con el... Con el discurso que además está en nuestra web y un poco este año eh, lo, hemos, lo hemos cambiado con respecto a años anteriores y todo se basa en personas lo que nosotros hacemos es buscar a personas dentro de compañías que de alguna forma tengan sensibilidad y se crean que esto es así que vaya a cambiar que tengan eh, poder de, de influencia o poder de acción dentro de las compañías, eh, que normalmente son o comité de dirección o, lo, o el C-Level, ¿no? el, el grupo de directivos muy, muy pegado a comité de dirección, y, eh, y a partir de ahí pues, encontrar la forma de generar un proyecto con ellos. Eh, hace tres años y medio, que es el tiempo que lleva Inuba, eh, creo que el nivel de evangelización que teníamos que hacer nosotros y de Puerta Fría era muy grande, de llegar ahí comentar qué es la innovación social y demás. en Este último año ya nos han empezado a llamar muchísimas empresas eh, simplemente por el hecho de bueno, ver que su competencia se está metiendo en la parte de, o está habilitando en la parte social. Muy curioso porque muchos CEOs de grandes compañías son los principales... Eh, bueno, los que han tenido la visión de decir, ostras, esto hay que empezar a meterlo, entonces muchas veces viene por petición del CEO, las llamadas, y con comité de dirección, entonces bueno en definitiva, personas es personas. no tanto buscamos trabajar para una gran compañía, sino de repente pues no sé, en eventos, gente que se acerca a nuestra red, o vamos o conocemos a diferentes personas y son esas personas las que decimos, ostras puede haber un enganche, se puede entender ellos se lo creen y podemos tener empuje con ellos para, para cambiarlo Qué bueno. Y siguiendo esto, eh, y, y ha salido así pues con el caso que has dicho de Patagonia, yo recuerdo también creo que fue Nike no hace mucho que también se posicionó en, con un deportista, que algo había pasado así también trascendente. Y muchas de las marcas con las que hemos hablado, por ejemplo, en el podcast, eh, me, me viene Tropic Fit, me viene Minimalist Brand, cada vez son más o activistas o, o de unos posicionamientos y unos valores de marca... Muy, muy fuertes. También has dicho y con, con razón de que, por ejemplo, las nuevas generaciones eh, buscan esa trascendencia, ¿no? ese significado tanto en su trabajo como en lo que compran. Estamos entrando ya realmente en una era donde todo esto es muy importante a todos los niveles. ¿Cuál es tu visión al respecto? Eh, nuestra visión y, y al final yo creo que se puede... Hay muchísimos estudios, eh, en España está Forética, pero bueno, hay muchos estudios a nivel internacional que eh, evalúan, digamos, el nivel de conciencia de los consumidores y cómo eh, les influye... O sea, ¿cuáles son los factores que les influye? Y yo creo que ha habido ya claramente una transición de un modelo donde había una guerra de precios y donde íbamos directamente a lo más barato posible o intentamos un equilibrio calidad-precio, ¿no? En la calidad-precio, sin mirar qué estaba por detrás. Si es una empresa local, si es una empresa que fabrica en donde sea o es una, una empresa que no sé, tiene una cultura interna negativa según nuestra visión europea por ejemplo, eh, poco a poco a eh, fijarnos en otro tipo de, de factores que tienen mucho más que ver con eh, digamos el impacto que genera esa compañía la, cómo sea, la trazabilidad, el origen y cómo se han fabricado ciertos productos eh, incluso ya no solamente el, el antes el cómo se fabrica o cómo se distribuye sino el después ha habido ya empresas como por ejemplo Tom Shoes donde tú compras unos zapatos y por cada zapato que compres se donan otros zapatos ¿no? o que haya un propósito eh, con impacto social dentro de la propia compañía o una declaración de, valor, de valores públicas o incluso eh, cuanto, en el caso por ejemplo de, de Patagonia cuantos más claros estén sus valores aunque pueda ser contraproducente desde el punto de vista de branding o una creencia que pueda ser contraproducente cuanto más eh, afianzados sea y más sólidos, puede ser que dejes de lado a mucha gente, pero a la gente que afianzas, la vas a afianzar 100%. Entonces, yo creo que hemos entrado en una, en una época en la que eh, seguimos viviendo en un sistema capitalista, por lo tanto, el consumo y el consumismo va a estar ahí, pero eh, yo creo que cada vez es más consciente y los criterios de compra han cambiado de precio a valores o impacto a mí me tiene mucho sentido pensando en la pirámide de Maslow, ¿no? que dices, ¿eh? es verdad que nuestros padres pues, eh, tuvieron a lo mejor que pasar hambre en algún momento y su necesidad era otra, y tenéis sentido que en esa época, y hasta cuando nosotros somos pequeños, primara la calidad-precio, no era, bueno, venimos de otro mundo, pero es verdad que a día de hoy pues, todos nosotros tenemos la suerte de vivir en un momento donde hambre no vamos a pasar, por lo tanto nos podemos eh, focalizar, y esto en teoría debería ser cada vez más para más, más gente. Has dicho una cosita que, que también que es interesante, que es, el tema de según los valores europeos, ¿no? Eh, claro, es que esto eh, es verdad que cuando lo analizas, pues en distintas zonas tienen distintos tipos de, de valores. Incluso alguna vez eh, escuchas al presidente chino cuando hablan de tema de emisiones y dice, claro, cabroncete, vosotros ya habéis contaminado todo lo que habéis podido para desarrollaros, ahora nos toca a nosotros. ¿Cómo se gestiona esto de las distintas escalas de valores internacionales y los distintos puntos de vista? Además, en un momento donde la sociedad es tan blanca o negra y se polariza tanto con todo. Pues, a ver, es un, es un tema muy complicado. Es un tema súper complicado, sobre todo desde el punto de vista eh, de, de multinacional. Evidentemente, de empresas que operan solamente localmente es algo bastante más sencillo. Eh, pero bueno, cada vez que vivimos en un mundo más globalizado. Las empresas, aunque fabriquen un sitio y distribuyen a nivel internacional, o tienen la capacidad de hacerlo, hay empresas cuyo producto solamente es digital. Y bueno, pues... Eh, probablemente, y evidentemente nunca será perfecto, vivimos en un punto de, de incoherencia de muchas cosas. ¿no? Eh, hace poco salía vamos, una noticia que yo seguí muy de cerca de una conocida empresa china que habría su primera tienda física en Madrid y, y bueno, pues eh, generó un boom bastante interesante de, de tráfico a la tienda de, de gente, colas inmensas y demás. Y bueno, yo leía noticias y... Me parecía, bastante, me parecía bastante irónico todo lo, lo que pasó eh, y yo sin querer criticar a nadie me quedo con una, con una cosa que me pareció bastante interesante que, que es un poco el conocimiento de la empresa que hay por detrás. ¿no? Es decir, al final eh, comentaba los valores eh, europeos, incluso podemos hablar de españoles o mediterráneos, por también con, concretar, con respecto a los de China, porque China tiene un modelo radicalmente diferente de cultura y cuando una empresa española, por ejemplo, va afuera, normalmente se lleva su cultura para allá. Y cuando una empresa china viene a Europa o viene a España, se trae su cultura. ¿no? Entonces, eh, bueno, bajo nuestros estándares, la cultura laboral china es una cultura bastante draconiana vale por número de horas, por cómo se paga por cómo se libra, por un montón de cosas. no Entonces, había un leí un artículo muy interesante que hablaba desde el punto de vista de la toma de conciencia de esas personas que están en la tienda física bajo esa cultura que se ha traído de China para, para acá. no Y digo China porque es el caso, pero puede ser Estados Unidos puede ser bueno, muchas diferentes culturas no o ese choque cultural. Lo más interesante de esto es, eh, es un poco ser consciente ¿vale? Y no, no, no ser simplemente nacionalistas, en el sentido de que yo me siento como un ciudadano del mundo en general, porque he viajado mucho y he vivido en diferentes sitios, así que no, no hay que ser tampoco súper ser cerrados, pero sí ser conscientes de lo que hay por detrás. Y ver que, bueno, pues investigar un poco o querer conocer eh, bueno, qué empresas hay por detrás o qué empresa, qué grupo de empresas, qué inversor, eh, qué materias primas, qué cultura. Eh, bueno, me parece, yo creo que una toma de conciencia que en muchos ámbitos se está dando, sobre todo en las nuevas generaciones, pero todavía y por lo que, por lo que pasó con esta, concretamente con esta tienda pues queda mucho por caminar. Además yo creo que sé qué empresa dices y, y su CEO no hace mucho, bueno, que, que no sé si sigue siendo CEO, si iba, iba a, a, a, a cambiar porque quería jubilarse, no sé qué, pero él, él era como muy proclive de jornadas de 70, 80 horas a la semana algo así, porque él dice que si, cuando eres joven no, no puedes dedicar esas horas al trabajo entonces, claro, eso es verdad que, que choca mucho, ¿no? La misma gente que estaremos quejándonos de, de que en lugar de una jornada de 40 queremos una de 36, estamos yendo más a esas tiendas a comprar sí. esos productos y, y siendo bastante incongruentes. Bueno, y, sí. concretamente en China pues hay, hay una cultura que se llama la cultura del 996, que es 9 de la mañana, 9 de la noche, 6 Deciso, días a la semana. Justo, ¿no? sí. Y esa es la mejor cultura que hay. Y de hecho mucha gente, se, muchos empresarios se jactan de haber <risa> implementado esa cultura porque antes era 997. Entonces bueno, yo creo que también hay que ser eh, hay que tener una toma de conciencia y que muchas veces el, eh, la diferencia en precios que a veces un, yo creo incluso nos obsesionamos, ¿no? Decir voy a mis 50 céntimos y aquello es una auténtica locura por los 50 céntimos que no, no quiero entrar en, en dilemas si me puedo permitir más 50 céntimos o menos, pero desde luego eh, a escala y a la escala que se mueven ciertas compañías, eh, no merece la pena por todo lo que hay por detrás Luego hay, hay, hay, hay otro tema que es más complejo, es legado a esto. Yo el otro día leí una entrevista a, a un escritor de ciencia ficción chino, que Ken Liu, que es traductor, y también es verdad, nos echa un poco culpa a los occidentales, que siempre cogemos todo lo de la cultura china como si fuera muy misticismo y muy de, de artes marciales y de las tres tonterías que asociamos a China. ¿no? ¿verdad? También es verdad que hay muchos prejuicios culturales que a lo mejor tampoco nos hacen ver las bondades de esas culturas. O sea, es que es un tema muy complicado el tema, el tema cultural. Es un tema complicado. Fíjate, el, el tema cultural, ahí hay, hay otro término que se llama soft power, el poder blando. ¿no? El poder blando al final son aquellos elementos de, de la cultura, que puede ser cultura cinematográfica, musical, gastronómica, arquitectónica, que se exportan de un país ¿vale? y que generan un branding de ese país en el resto del mundo. ¿no? Eh, caso de Japón, yo creo que es de los casos más conocidos de éxito total y absoluto de soft power. Por la comida, ahí está el sushi, por el idioma japonés, que hay mucha gente, por el manga, es decir, por muchos factores. ¿no? Es, es Esa exportación de cultura. Claro, esa exportación de cultura es muy interesante porque atrae o te lleva a conocer una cierta cultura y permite, por ejemplo, fomentar el turismo, pero por otro lado te empieza a llenar de sesgos, de sesgos puramente de esto todo es así, lo que me ha llegado. ¿no? Yo, por ejemplo, y ya por cambiar al, al otro lado, voy a, tras, voy a saltar de China a Estados Unidos. El caso de Estados Unidos es un caso muy interesante porque tiene un soft power muy fuerte muy fuerte que es el cine y las series, que es donde nos llega a nosotros. Pero curiosamente, de todo Estados Unidos, eh, esa visión que, que, que nos llega está muy, muy centrada en las grandes capitales. Está muy centrada en Nueva York, San Francisco, en Seattle, eh, incluso a lo mejor en Miami pero el 80% o el 75% de, del resto de Estados Unidos es algo totalmente diferente que queda incluso sepultado por ese soft power. ¿no? Eh, y en el caso, por ejemplo, de Estados Unidos, al contrario que el de China, les viene bien que lo que nos llega a nosotros sea eso. ¿no? Entonces, es, es un tema complicado, pero como digo, yo creo que estamos ahora mismo en un ejercicio de toma de conciencia de muchas cosas que al final no nos importa o, o, o damos por sentado y aunque no podemos alcanzar esa perfección y demás, el simple hecho de querer profundizar en conocer yo creo que es la gran, la gran clave. Totalmente de acuerdo. Eh, simplemente una anécdota que me pasó a mí hace tiempo, hablando está de Estados Unidos en Silicon Valley, cruzando San Francisco a la Bahía en Ferry, llegas a una zona que dices tú, no, es Estados Unidos <risas> o sea, eh, te pasa un autobús cada no sé cuántas horas, un autobús hecho polvo muy, eh, te, te, tienes ese choque muy rápidamente en cuanto sales de, la, de las grandes ciudades. Eh, antes creo que hablamos a, a, fuera de la antena del tema de los emprendedores sociales. Eh, cada vez hay más proyectos de emprendimiento social y tienen pues, su, sus retos particulares. ¿no? Si ya ser emprendedor tiene un mogollón de retos. ¿qué consejo le darías a un emprendedor social? ¿Cómo arranca este tipo de negocios? De, ¿Es fácil conseguir financiación o cómo hay que planteárselo? Yo para mí, eh, o sea, emprendedor social desde el punto de vista de la innovación social, es decir, no, no es un, un emprendedor que monta una fundación o una, una ONG, sino monta, monta una startup invertible que tiene su modelo de negocio y demás, pero que resuelve una tensión social. Yo intentaría dos cosas. Primero, eh, actuar como una startup normal, es decir, lo único que se tiene en cuenta es una dimensión extra, lo cual es positivo, pero las vías de financiación, las vías de aceleración son todas exactamente iguales. La parte o el añadir el apellido social muchas veces... Puede confundir, digamos, a, a un inversor, a un fondo de capital riesgo o a una aceleradora, pensando que no hay un modelo de negocio por detrás, pero yo creo que es algo circunstancial de la hora. Yo creo que eh, entre todos podemos resignificar un poco que ese apellido simplemente es tener en cuenta que el impacto que vas a generar o la tensión que vas a resolver es una tensión social y no pues, algún artefacto eh, higiénico, digamos, ¿no? Sino básicamente es una tensión que existe. Por otro lado, está habiendo muchos cambios eh, en en, en, en España nosotros participamos eh, para Bankia en, un, en una aceleradora de, de economía circular, donde las startups que salieron son de economía circular. Y había de textiles, de compartir coche, que además está la… Bueno, mentorizo ambas, ¿no? de textil que se llama Ecodicta, que tiene que ver mucho con el alquiler de, de, de ropa, ¿no? ¿no? No la compra, la posesión de la ropa. Y, el de, y una que se llama Hub, ¿no? Eh, que, que se basa principalmente en compartir coche para el trabajo. Es decir, es como si fuera pues bueno, un servicio como de car sharing, pero para ir al trabajo. Entonces es corporativo, se vende de otra manera y demás. ¿no? Entonces son empresas que tienen su modelo de negocio, como cualquier otra, generan o resuelven una tensión social que en este caso tiene que ver más con el medio ambiente, tiene que ver con la circularidad de las cosas y el impacto eh, de CO2 y medioambiental. Eh, y bueno. Con eso demostramos pues, a un cliente y a una y a, y a aceleradora y a inversores que hay empresas invertibles o startups invertibles que tienen un, un impacto social o que son perfectamente válidos. Y en Estados Unidos también está surgiendo por ahí. BlackRock, por ejemplo, fondo... Eh, también controvertido porque por un lado tiene un discurso pero por otro lado lleva muchos años invirtiendo de manera bastante inconsciente y todavía eso le, le pasará durante mucho tiempo, pero bueno el CEO de BlackRock, que es la Fink eh, declaró hace no sé, hace como dos años que solamente iban a, o un año y medio, que iban a invertir solamente en empresas que tuviesen un propósito y resolviesen una tensión social y es una declaración pública, con una carta pública entonces bueno, creo que están cambiando las cosas, por ejemplo también surge y ahora con mucha fuerza, aunque lleva años, pero Ahora con mucha fuerza lo que se llama inversión de impacto o impact investment, que tiene que ver no tanto con invertir en lo que sea porque me voy a tener una rentabilidad de dos dígitos, sino invertir con una serie de valores y mucho más a largo plazo para aunque tenga un retorno económico probablemente menor que el que podía obtener financiando cualquier locura por ahí o especulando, pero eh, generando proyectos reales. Pero ya no solamente lo que se consideraba antes que era pues, una inversión, bueno, una donación filantrópica de yo lo de esta gente para que monten un proyecto, sino no, yo hago una inversión en ello y mi objetivo es retornarlo, a lo mejor no a los tres meses o en el intradía de la bolsa, sino más a largo plazo, pero con el objetivo de generar un valor alrededor de eso. Muy, muy, muy interesante. Eh... ¿Tiene sentido para cualquier empresa que nos planteemos que podemos ser más sociales o que podemos tener una línea social? ¿O, o, o no es para todo el mundo? Yo creo que es para todo el mundo. Eh, aquí sí que es cierto que el nivel de impacto va a ser menor según las capacidades. Una, una empresa, por ejemplo, que tiene, yo qué sé, 200.000 empleados, pues si quiere. si va a desarrollar algo siendo muy consciente de sus propios empleados, va a tener un impacto muy grande. ¿no? Pero incluso los impactos más pequeñitos de, de pequeñas, de pequeñas pymes o de startups. Eh, me parece que va sumando en la cadena y puede haber desde bueno un impacto positivo con tus proveedores, ya simplemente la relación que tengas. Puede haber un impacto positivo con eh, cómo gestionas la propia oficina a nivel de coeficiencia, de reciclaje, de lo que sea. Puede, tiene que ver con, con el delivery que haces a tus consumidores. ¿no? Eh, yo creo que esas pequeñas eh, piezas Primero, influyen, y esto también es otra creencia que poco a poco se va cayendo, eh, parece que lo sostenible o lo socialmente responsable eh, cuesta más dinero, es ¿eh? decir, es como me cuesta menos hacerlo mal y, y más hacerlo bien. ¿no? Probablemente esto durante muchos años y en algunas cosas siga siendo así porque se ha permitido hacerlo de esa manera y, y generar el cambio siempre es más costoso, pero no, no por el bien y mal, sino por cambiar de una situación A a una B. ¿no? Pero poco a poco yo creo que las cosas, a medida que se vayan haciendo bien, van a ser mucho más eh, eh, económicas y... Y, y válidas que, que realmente hacerlas mal. ¿no? Entonces, una buena relación con tus proveedores, con tus empleados, a nivel cultural, con el propio medio ambiente, con la gestión de tus propios activos, yo creo que al final va a, ser, va a sumar. Y una, pequeña, una gran empresa puede generar un impacto directo, una, gran, una pequeña empresa, una startup, a lo mejor no genera un impacto directo tan grande, pero el solamente generar ese ejemplo de empresa y ese word of mouth, ¿no? ese, esa, esa, ese boca-oreja, eh, boca eh, de alguna forma va a expandir un cambio social sí. que yo creo que es el que queremos conseguir. Yo, yo como, como ejemplo tonto, hace poco yo, yo estoy muy concienciado del tema plástico, vi el documental este de, de Netflix, cada vez se me ha concienciado con muchas cosas, pero lo vi con, con mi chica Musa, que tiene una empresa de fotografía y comes, y claro, nos pusimos ya a saco y a replantearnos muchas cosas, desde las pajitas que tenemos en casa, que para qué las usamos, que no se pueden ser plásticos, pero ella empezó en su oficina a reciclar. Y ya me decía hace poco, pues que había gente en su oficina que no reciclaba, que ahora ya habían empezado a reciclar en sus casas. Y así nos pasa. A mí me viene esto por un documental, tengo gente en mi entorno que, que te conciencia pues de oye, pues consumo de carne. O sea, hay un montón de cosas que a nada que alguien haga algo va, vas a influenciar a los demás y poquito a poco se va sumando. Totalmente de, de acuerdo. Totalmente. Eh, ya para acabar, eh, ¿tres, cinco años dónde, qué ves haciendo? ¿Hay nubas? ¿Cómo te gustaría que fuera esto la innovación social dentro de cinco años? ¿Cómo tiene que cambiar el mundo, sobre todo desde el punto de vista de la innovación, para que sea mejor? Pues mira, yo, opinión personal, eh, y seguramente si preguntamos a los otros socios de Innova, a lo mejor estaremos, bueno, seguro que estaremos muy alineados, pero lo digo también como, como mi, mi propia visión, eh, yo al final veo Inuba como un, como un ecosistema, no lo veo como una empresa puramente, eh, sino casi como un ecosistema de facilitación del cambio en ese tipo de cosas, que ahora mismo estamos muy centrados en ese ámbito, pero probablemente en cinco años estemos en otra película porque todo irá evolucionando. ¿no? Y yo lo veo más como un ecosistema de de, gente, de proyectos que generan, eh, digamos, impacto positivo y que Innova pueda ser un nexo de unión entre ellos, digamos, porque ha conseguido financiar a algunos, porque participa en otros, porque bueno, ha, ha tenemos también una línea de formación muy fuerte porque ha formado a un conjunto de emprendedores que ahora mismo están cambiando, ojalá, el mundo. Eh, lo, lo vemos, yo lo veo como un, como un ecosistema, un ecosistema más muy abierto y donde, bueno, podemos llamarlo innova, pero lo importante son las personas y lo que se genera a, a raíz de ello. Y como visión de futuro del mundo… Yo lo que me, probablemente lo que me, me gustaría ver es un, una transición eh, efectiva, eh, que ahora mismo estamos en ese proceso de concienciación, pero poco a poco es el de actuación, donde, eh, bueno, viviendo en el sistema que vivimos y, eh, en principio, sin querer barra poder cambiarlo, ¿no? Un sistema capitalista, que de alguna forma vivamos en, en, eh, en un sistema capitalista bueno, ¿no? el, el buen capitalismo de alguna forma o la evolución de este sistema que probablemente cambie, por si todos lo hacemos cambiar, a otra cosa diferente que tenga a lo mejor una base, digamos, económica, monetaria para <ríe> sobrevivir en el día a día, pero que no sea el único valor en el que nos permita tomar decisiones, sino que a lo mejor los KPIs de impacto eh, estén mucho más presentes. Yo creo que… Eso y probablemente poco a poco una redistribución de eh, recursos o de riqueza. Nosotros, por ejemplo, decimos que las, las grandes compañías son muy buenas generando riqueza, eh, históricamente riqueza para ellas mismas, y poco a poco yo creo que el objetivo es generar riquezas para, eh, para todos. Digamos, eh, digamos lo, lo, tenemos un, un término que es enriquecernos ¿no? y al final es que una propia compañía enriquezca el ecosistema, ella misma, absolutamente todo. ¿no? Si todos hiciéramos esto, probablemente cambiara radicalmente el mundo. Esperemos que enriquezamos mucho todos, que, que suena muy bien. Eh, David, muchísimas gracias por el repaso que nos has dado. Es un tema que no habíamos to tocado y tiene muchas derivadas. O sea, es súper interesante. Espero que también la audiencia saque algunas ideas y que todos nos planteemos qué más podemos hacer por, por mejorar al final nuestro entorno y todo lo que venga con ello. Así que muchísimas gracias. Nada, tiene un súper placer. Espero que hayas disfrutado de esta entrevista con David Alayón. Para mí ha sido bueno, pues, el poder hablar de innovación social y centrarnos en cómo todos podemos ayudar a mejorar nuestro entorno. Pues bueno, ha sido todo un baño de positivismo y una forma de recargar cierta energía que muchas veces dedicamos a menesteres menos interesantes. Desde aquí le deseo lo mejor a David y a Inuba y espero que sigan teniendo tanto éxito como hasta ahora y sigan ayudando a grandes empresas y empresas de todo tipo a que nuestro mundo sea un poquito mejor. También, evidentemente, agradecerle todo su tiempo y el cariño que nos ha dedicado para poder grabar esta entrevista. Bueno, también muchísimas gracias a ti por acompañarnos hasta el final del programa. Y si te ha gustado, ya sabes, regálanos un like o una bonita review desde el reproductor de podcast que estés escuchando. Y recuerda que tienes las notas del podcast y nuestra newsletter en nuestra página web en punto digital. También recordarte que puedes descargar tu guía gratuita para vender más en redes sociales eh, gracias a la guía que ha publicado Fotografía y Commerce y que puedes cons conseguir de forma gratuita en la URL. En punto digital barra Instagram. En punto digital barra Instagram. Acabo ya el episodio de esta semana deseándote, bueno, pues la mejor de las semanas, que lo pases muy bien. Y me despido con esta frase de Bill Gates, que dice así: Los grandes avances de la humanidad no se encuentran en nuestros descubrimientos, sino en aquellos descubrimientos que se aplican para reducir las desigualdades.